vamos a dividirlo este proyecto en dos partes una es utilizando Angular eh, pero no desde base de datos, vamos a utilizar este eh, como les decía desde un archivo index.html y desde archivos de datos json y la segunda parte va a ser utilizando vistas en Express y con base de datos MongoDB ¿No? Vamos a tratar de meter muchas cosas acá para que conozcan todo esto y les permita uh, con este, ampliar sus conocimientos. Vamos a, a poner acá un título. Listas desplegables. En ambientes o entornos. Vamos a crear acá eh, lo que siempre hemos utilizado. Eh, vamos a empezar por un field set primero field set legend le vamos a decir ubicaciones geográficas y vamos a empezar con los, las etiquetas label como les dije eh, y repito este ya no necesitamos los for los id los name con angular eh, lo trabaja diferente ¿no? tiene su propia forma de trabajar esta información vamos a ver los select también vamos a borrar también esto y vamos a copiar acá serían las provincias <coughs> provincias acá serían los distritos y vamos a revisar ¿no? como vemos ya se ha reiniciado este no se debe reiniciado vamos a probar efectivamente ya está cargando lo que es este el nuevo index html vamos a hacer algo acá vamos a ponerle un poco de color eh, tengo acá temas de bootstrap como saben Bootstrap es una hoja de estilos eh, que nos permite hacer mejorar darle la apariencia, mejorar las apariencias de nuestras páginas, tengo acá unos temas, voy a escoger uno y voy a bajar lo que es este el bootstrap con los colores de esto ¿no? de, este, de, de este tema, entonces por decir, vamos a copiar esto y lo primero que tenemos que decirles eh, a Express es dónde me vas a manejar los archivos estáticos como esto de acá de Bootstrap, de Angular, jQuery todo lo que necesitemos dónde van a estar almacenados para eso vamos a crear una carpeta pública y en esta carpeta pública vamos a manejar todos los contenidos que hemos indicado por decir los CSS los JS y otras cosas que necesitemos dentro de este CSS voy a crear yo acá un archivo que se llama bootstrap.css y acá es donde voy a copiar todo lo que está en la página del tema ¿no? de bootstrap listo, vamos a cerrar esto y vamos a primero a decirle a lo que es express que sepa dónde van a estar ubicados los archivos estáticos. Para eso vamos a utilizar eh, que utilice express static, static y le voy a decir que todos los archivos estáticos van a estar en la carpeta actual, donde está mi proyecto y en una subcarpeta que se va a llamar public o public inglés ¿no? entonces con esto ya automáticamente sabe que, que todo lo que esté dentro de public lo puedo acceder desde mis archivos entonces aquí vamos a hacer el enlace a la hoja de estilos que como sabemos ya está en css ya no necesito utilizar public de frente css y el archivo boots -strap para saber que ya eh, ha cargado correctamente vamos a utilizar una de las clases de la hoja de estilos que se llama container ¿no? lo que hace es eh, eh, reducirlo el tamaño de, la, de, la, de lo que se visualiza a 1280 me parece entonces si revisamos ahora nuestra página ya debería estar cambiada efectivamente no están los colores la tipografía eh, la forma como lo, lo lo muestra lo que es este las leyendas ¿no? ahí okay, tenemos un para corregir